Acabamos de ver castores Nico, Probojin y cuántas cosas más pasaron el día de hoy Increíble la tarde que estamos pasando, un hermoso paseo la verdad Yo pensé que la castorera que íbamos a venir a visitar iba a ser Pero es gigante gente, gigante Quédate para ver lo que se viene porque el día de hoy estuvo increíble Y viene con sorpresas, Vamos de la maga ley Ahí está Nico. Nos estamos yendo a una nueva aventura se podría decir. Una muy muy linda experiencia la que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a salir de turistas en nuestra propia tierra. Nada más divertido que eso. Tenemos distintos videos mostrando cómo es la ciudad de Ushuaia y distintos lugares turísticos como la Laguna Esmeralda, el Monte Susana, Estancia Túnel, distintos trekking, mostramos el Presidio, el Parque Nacional. El Parque también. Nacional. Hicimos la excursión hace poco. Bueno, la idea es seguir mostrando eso hasta que nos vayamos Y hoy les vamos a mostrar una excursión completamente atípica, ¿se podría decir? Sí, por ahí no es lo más común Vamos a hacer una excursión hacia la zona de los lagos Escondido y Pagniano Normalmente esta excursión se hace por la mañana porque históricamente se hace así Finaliza con un almuerzo normalmente en un centro invernal, cordero y todo el show, a la gente le encanta, pero esta es una opción a la tarde donde no se almuerza, vamos a ver tal vez si vemos algún animalito por ahí, lo hablaremos más adelante, me parece un muy buen plan. Por ahora el día acompaña bastante, hay solcito, hay un poco de viento, eso me asusta en el sentido de que tenemos muchas ganas de volar el dron al lugar donde vamos a ir. Tiene como una, no sé, un aspecto muy cinemático muy cinemático, y tengo muchas ganas de filmar. Esperemos que baje un poquito el viento, así podemos mostrarles eso también. Como les dijo Nico antes de arrancar, quédense hasta el final del video porque se vienen muchas tomas cinematográficas si el día lo permite. Y estamos muy ansiosos por ello. No, fact. Ese edificio gigante de atrás es la casa de gobierno de tierra El está en el medio del centro, ocupa como toda una cuadra Y tiene esa forma que es como súper particular Si vinieron, la vieron en los comentarios Así ya arrancamos la excursión con Picminos Expediciones y vamos a hacer el recorrido que dijo Nico al principio. Vamos a ir hasta el lago Fabiniano, este, ese va a ser nuestro punto máximo. Y ahora nos encontramos donde está la primera parada de la excursión. Estamos en el Valle Carvajal, de acá está una vista increíble de unos turbales, una montaña que escalamos con Sofi hace un tiempo. Es súper lindo volver a verla desde acá. Así que vamos a hacer unas fotitos y mostrarles un poco más de esta primera parada que tiene la excursión del día de hoy. Segunda parada del día de hoy, estamos ahora en Harwen, el último centro invernal que hay cuando uno sale de ruta nacional número 3 hacia el norte. Segunda parada porque acá hay un museo de motos que está ahí, vamos a visitar ahora, es súper interesante. Hay también una destilería de gin local, 3005 se llama, así que vamos a ver qué onda. Salimos de adentro del museo y Nico probó un jean. Acá vamos a dejar la imagen de la cara que puso. Estaba bastante fuerte, gente. Está bueno, no sé si para tomarlo solo, por lo menos yo particularmente no lo tomaría porque solo. Porque no soy de tomar bebida blanca. No soy de tomar bebida blanca, pero tal vez ahí tipo de jean tonic va como piña. Increíble museo. Y después vamos a hacer otro video con cara de jean tonic que va a ser mucho mejor. Segunda parada, tercera, no, tercera <risas> parada de la excursión. Estamos ya en estancia La Carmen junto al lado Pagnano La luz está un poco fuerte pero no deja de estar increíble Cosas lindas de este lugar hay, hay muchos perritos, perritos. Sí, <risa> iba a decir lo mismo, hay muchos perritos Hola, hola, sí, a Rufina no le gusta esto Está súper bueno este lugar porque está literal en la costa del lado Fagniano, es una estancia a la que se entra por la ruta 3, ahí recién estuvieron viendo una estupita de dónde, cómo llegamos hasta acá y la verdad paradisíaco, realmente paradisíaco este lugar. contentos con eso. Sí, la estancia esta tiene castoreras tiene varios diques de castor, la idea ahora es ir a ver los diques también ¿por qué no? tal vez ver un castorcito estaría súper bueno, la luz está un poco dura, pero no deja de estar como súper linda la tarde para un poquito el viento que en el Garibaldi está súper fuerte y vamos a sacar unas fotitos para mostrarlas Ahora estamos por ingresar a la casa principal. Esta es de una de las familias pioneras de esta zona de Tierra del Fuego de Tolhuin que es donde estamos. ¿Qué son esas manitos? ¿Qué son esas que vamos manitos? a entrar. Que vamos a entrar y que hay una re sorpresa. No se olviden de quedarse hasta el final. Y no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, darle me gusta, que este video va a estar súper bueno. Ahí estamos yendo hacia las castoreras, son casi las 7 de la tarde. Los castores son de hábitos nocturnos, así que se supone que con mucha suerte vamos a verlos. Vamos estamos a en un lugar donde no accede todo el mundo, entonces no hay mucho movimiento, así que seguramente veamos un recién terminamos de hacer el avistaje de Castores la realidad es que vimos bastante se podría decir había como dos o tres fácil sí. eh, super zarpado super respetuoso todo, bien en silencio nadie sin hizo molestar, no volamos el dron lo tenemos pero claramente no, no le íbamos a volar así que eso fue esta parte de la excursión ahora vamos a empezar ya el regreso nuevamente a la ciudad estamos un poquito cansados porque el día... Se ha hecho largo, es una excursión de mediodía, sí gente, para tener en cuenta, son más o menos 5 o 6 horas. Lo que tiene de súper bueno esta excursión es que es por la tarde, entonces si llegan en un vuelo por la mañana lo pueden hacer. Acá hay un mirador, si llegan de otra excursión a la mañana lo pueden hacer por la tarde, sale más o menos 3 y media, así que eso está muy bueno. No tenés pero tenés un montón de ventajas más y allá. el cordero es algo que puedes comer en la ciudad de todas formas entonces está bueno para que se organicen para que vean sus opciones de excursiones acá Mi tamaño al lado del una pochita árbol gigante el árbol que arbolea todos los árboles estamos muy entusiasmados porque estos últimos días vamos a salir a hacer trekking, que es algo que nos gusta un montón y vamos a estar filmándolo, así que estamos muy contentos con eso, nos gusta muchísimo estar así, al aire libre. Ahora sí, damos por finalizada la excursión, vimos estos actores, vimos algunas aves. La verdad estuvo increíble, la luz ahora se está poniendo más épica que Nunca la gente ya se está subiendo al bus Así que nos vamos a subir Para volvernos Las dos sorpresas que teníamos para el video de hoy La primera es que no se olviden Que todavía continúa El, el descuento El de descuento del 20% Con las excursiones de Pingüinos Expediciones Ya así sea, que Terequina Laguna una la de navegación Para que el teléfono Esta increíble que vinimos a hacer el día de hoy Abajo queda el link para que puedan verlo Y además de eso queremos contarles Pingüinos Expediciones Es el primer sponsor en sumarse A este viaje Ya van a ver un poquito más lo No vamos solo a dejar nos por ahí, invitan a hacer sus excursiones Y a la increíble Sino también se sumaron a este viaje Son el primer sponsor de Chilean Create Así que estén atentos Que ya les vamos a contar un poquito más Cómo fue esto y en qué Nos ayudaron, estamos muy felices Recuerden, próximo domingo Un nuevo video, campanita Me gusta, comentario, se van a seguir en las redes sociales, más que nada en Instagram, que es donde somos más activos y ahí también subimos todos los avances en la traffic y cositas que vamos haciendo en el día a día. Y nos vemos en el próximo video.